¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi primo hermano Caco ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo está comunidad querida? Un placer como siempre Y juntos vamos a proponerles un viajecito en el tiempo más específicamente al año julio de 1992 esta travesía la haremos embarcándonos en las páginas de esta revista Action Games, la cual es muy especial, puesto que nos ha sido donada por el adersidmaníaco Martín Stricker, también conocido como Modern Striker, el cual muy amablemente nos hizo llegar esta revista a nuestras casas, puesto que le partimos el corazón al parecer porque empezamos con el número 3 y él nos consiguió el número 2, así que estamos yendo un poquito más lejos que en el último video en el tiempo. Un par de semanas atrás <risa> eh, Tenemos una colección enorme de Action Games y revistas Club Nintendo Las cuales básicamente cubren una década de, de la historia del gaming eh, Probablemente creo. más incluso, eh, pero bueno, sí. una década fija Testimonios de cómo fue eh, todo esto Nosotros vamos a recorrer todas esas páginas y en algún tiempo terminaremos eh, cubriendo la década entera con suerte Aquellos inolvidables años 90 Caco, mirá esta etapa Espectacular Tortugas ninja, Bartman es lo único que necesitabas para vender, boludo Las tortugas ninja me parecen un poquito perturbadoras ¿A vos no? Eh, Son... Yo creo que se debe a las pupilas esas, como, no sé, no, no, no, no ahí, ahí es donde no vaya las tortugas Parecían estar basadas en las tortugas de la película, me parece, pues le ponen estas manchas Me encanta igual la aerografía, ¿eh? me encanta y el Bartman, eh, unos colores muy explosivos tiene, boludo. Y esto, sin, esto seguía siendo arte tradicional. Sí, del Bartman no tengo que Colores que parecen digitales, boludo, mira esto. Eh, aerografía es esto. Y bueno, por suerte, acá el detalle de... En el marco, todo lo que vamos a tener para recorrer... Claro, vos agarrabas la revista, sí. Vos agarrabas la revista porque te seducían estos dos personajes que era imposible... Y a veces además ciertos puestos tenían la delicadeza de enfilmar las revistas Entonces solamente las podías agarrar y, y ver esto, ¿no? Claro. no podías abrirla y... Claro, tenés razón, te decían que acá adentro había promesas de contenido sobre Ghosts and Ghosts RPM Racing, Dragon's Lair, Micro Machines y encima claro, te muestran las consolas también sí Super Nintendo Nintendo, Game Boy, Mega Drive, Master y Game Gear Y PC bueno, vamos a abrirla. Este es el número 2. Eh, o sea que... Está buenísimo esto. 100 premios ganadores del gran concurso. Ya desde el número 1 prometían premios. Era droga. <risa> droga para niños esta. Eh, la misma propaganda de Spider-Man que vimos la otra vez. De unas de grandes un, versiones de Master System. Sí, un spider de Master System. Y la... La editorial, vamos a leer la editorial, que es lo, que más, lo más lindo que tiene la Action Games, me parece, ¿no? Action Games llegó para ganar. Los trucos y estrategias de este número harán detonar a tu máquina. Fíjate bien en la página 6, porque tu cupón puede ser uno de los ganadores del primer concurso. Con Action Game y con tu inteligencia... No hay juego sin final. Y mirá esto, este es bizarrísimo. Play the game, man. Play Action Games. Y mira cómo está escrito Play the Game. Sí, sí, sí. Play the game. Play the game, man, play action games. Es increíble, boludo. Te agarras desprevenido. Te que muy desprevenido, sí, sí. Lo que noto de esta revista, Caco, es que creo que gran atractivo de la revista es esos momentitos que te tira una frase bizarra. Nuestro amigo Game Manía con este dibujito tan característico. Las mismas propagandas que vimos en el video anterior son. Sí. Lindos periféricos. Bueno. Esto este es increíble. No, Esto no te cansás de verlo, boludo. Necesito así una remera con ese... Sí, imagen. boludo. Ya acá estaban hablando de la, de la guerra y Nintendo, que ya había explotado en el número siguiente. Un mes después se declaraba oficial la guerra y Nintendo con, una, con un sea, informe a... de 5 páginas. Claro, acá es media página. Claro, es como... Me, me causa igual muchísima gracia el ¿Quién facturó más? sí, sí, sí, sí, sí. sí. <risa> Eh, en el número que viene, ya un mes después, la guerra finalmente estallaba entre el Sega y Nintendo eh, Y cuentan noticias acá de lo que se vi... Esto me gusta mucho porque son las cosas que en el pasado eran el futuro O sea nosotros ya las pasamos hace un montón de tiempo estas cosas Mal Y, y acá te hablan del Game Genie, por ejemplo Que bueno, yo nunca lo tuve, y yo me enteré de lo que era de adulto ya Es que había <coughs> tal cosa para nuestros queridos Family Game Al parecer sí, según lo dice acá Después hablan de la la PC Engine, a vos y a mí nos gusta, ¿o no? La PC Engine, yo es algo que descubrí hace poco y me, me fascina, la verdad, no me gusta, me fascina es, eh, es una, Sí, yo también le, le he dedicado tiempo y cariño y, de, y le estudié eh, cuál juegos gané No, todavía eh... no puedo jugar nada, pero bueno, es es fantástico Hay pues una versión de Adventure Island para PC Engine no me acuerdo, porque yo tampoco soy muy, muy adepto al, al Adventure Island. Pero mira lo que te prometían acá. Ya había salido esto. O sea, esto era una realidad supuestamente. Me encantaría ver más al respecto. Buscaré algún videito en YouTube por ahí para verlo mientras cocino. La forma de ese aparato me, me encanta. Sí. Es una cosa que. Bueno. Me gusta más que el incluso. <risas> es la PC Engine en miniatura. Le, portable, portátil. Y cará, es muy loco, también se podía enchufar a la PC Engine CD Y costaba 770 dólares, Uf. boludo <ríe> 770 dólares del año 92 No Boludo Eran dos, casi tres meses de trabajo de un, una persona ¿no? Y dice, en Japón solamente Todavía no se ha previsto su lanzamiento en Estados Unidos No, Este es para japoneses nada más, boludo Acá hay algo Acá hay algo acá te voy a agarrar... Yo yo tenía un yo la, la leí antes de juntarme con vos. <risa> y tengo un par de momentitos en los que quiero cacharte un poco. A ver, quiero de cosas que encontré. Acabo un concurso en, en, el, en el primer número de Action Games. Y participaron un montón de pendejos. Mirá todos los premios que dieron. Boludo. 100 eh, ganadores. El número 100 de Javier Aragón. 100 cartuchos dieron. No, no solamente 100 cartuchos, sino... Eh, un Master System 2 Uf. Primer premio Una Mega Drive Segundo época, premio Una Game Gear, una Game Gear. Mirá, La Mega Drive la ganó Pablo Podesta Pablito Si estás ahí eh, con, si, si te llamás Pablo Podesta Y ganaste una Mega Drive Por favor dejalo en la caja de comentarios <risa> Lo mismo con todos los nombres que van a aparecer acá Se ganó también una Game Gear Ariel No entiendo en carajo ese apellido <risa> Un Master System 2, Cristian ba Baigorria, Matías Mourglia y Daniel Leonhardt. No, o sea que son tres Master System 2. Sí, se ganaron, dieron tres vez. Master System claro. 2. Y después, un minigame serie master. ¿Qué mierda es mm. mini minigame serie master? Ah, un juego, un juego de Master System. Ah, no es que dieron cartuchos. Y después, una remera serie de Action Games para todos. Mm. Claro, repartieron remeras por todos lados. Ah, y consolas, sí. boludo. Y unas consolas. Y mirá, acá hay uno. Hay, hay un nombre muy gracioso que es, por ejemplo, este. Christopher Quintana. <risa> <risa> y este, boludo. Fernando Menem. No. <risa> la propaganda de Super Game, que también la vimos con estos colorcitos. Las noticias desde Japón. Que la vez pasada fueron re graciosas La verdad es que Japón se había comprado un equipo de, de béisbol En este caso no son tan graciosas Es Que se creó una escuela De videojuegos donde, van, donde te dice las promesas Que hacen, que en cinco años va a haber ya gente Laburando, viste Claro, más que gracioso esto es y decían que dentro de poco ¿qué? se va a abrir la, la facultad de los videojuegos también. ¿Quién te dice? Empezaban a tirar esas. Y después sabía qué juegos estaban a punto de salir. Golden Axe 2. Kugatsugina, que no sé qué mi... No, este es muy gracioso. Eh, el éxito de la temporada es Arliel. Un juego inspirado en cuentos de hadas donde, le, donde la heroína... Kugatsugina... Y entre paréntesis, qué nombrecito. <risas> Lucha contra monstruos horribles en 16 en modo de escenario. es buenísimo, Eso, esas cosas, boludo, Hijo de puta. muy divertido Bueno, estaba por salir el Mega Man 4 Es que ya en el número siguiente, Sí. todavía está por salir Y acá, bueno, mirá, estaban los reviews de los juegos que ya habían salido RPM Racing, que creo que es previo a Rock and Roll Racing, de hecho no puedo Ah, claro, sí, es el mismo... Del mismo estilo de vista. Mm, me parece que es el juego anterior de los que hicieron Rock and Roll Racing. Es como un proto Rock and Roll Racing. Truquito para Super Mario World. El Joey Mac, que tiene una review re paja, boludo. <risa> Joey Mac, de Super Nintendo. Los tipos que le dan nombre a este juego... Son dos hombres prehistóricos que solo piensan en eso. Las chicas. <risa> Así viven metiéndose en líos y enfrentando a los bichos más repelentes. Ya que al vencer uno de estos temibles adversarios... Tienen derecho a besitos de las bellezas más infartantes de la zona. ¿Qué? Muy parecido a la versión para juegos electrónicos. Este juego está bien hecho y sobre todo tiene mucho sentido del humor. Es uno de esos juegos en que... Mirá, dice acá que es muy cierto, caco. Es uno de esos juegos en que no necesitas romperte mucho la cabeza. Basta con dejarte llevar por la acción. La, la primera vez que gané Wii Mac, que fue adulto porque antes no lo podía ganar, fue cuando... Entré como un estado así como de, de lo hiperconcentración que, Lo que comúnmente se conoce como la zona Entré en la zona, al parecer, creo que era la primera vez Y lo gané sin perder una vida, boludo Después de no haberlo jugado durante como 10 años Así que tiene, me parece que tienen razón con eso Claro, por ahí trata de describir un poco ese concepto Sí, es muy lindo que describan eh, Por momentos se transforma todo en, un, en compartir El sentimiento que te produce jugar los jueguitos Sí, sí, que al fin y al cabo lo, lo que importa. Ojalá sí. que haya cartas en el futuro, boludo, para leer. Eso va a ser lo más divertido. Acá tenemos una review: eh, La estrategia y los truquitos de Golds and Ghost. Que viene recontra elaborado. Este es como una de las notas principales. Mira Mirá, veces tiene esos dibujitos que están buenísimos. Sí, a mí por lo, en lo personal de niño me hubiesen re se va a la cabeza, ¿ves? Sí Por de Golds and Ghost. Sí, pero vos juegas a and Goblins igual, este es el de Super Nintendo. Sí, sí, sí, sí. Por eso, como... ¡Ah, claro! Porque es inalcanzable además para vos. ¡Claro! Y te tira la estrategia de todos los niveles. Eh, acá tenemos la propagandita hermosa de Bill Super Off-Road. Qué consola más linda, Caco, ¿eh? Los colorcitos de los oh, botones, oh, son divinos. Acá te hablan eh, de varios juegos, pero de una manera un poco más corta. Te tiran un par de tips, reviews cortitas y trucos. Y empiezan con Dragon's Slayer, que dicen que es un poco raro el juego, ¿viste? Como duro de manejar. Y bueno, estaba Micro Machines. El de los Muppets, que acá este es muy divertido. La rana rené, ¿te acordás de los Muppets? Obvio. Sí. Mira lo que dice acá: Caco el sapo. <risa> Caco el sapo rebe una correntada. Tenés que apartarte de los troncos, piedras y revolinas. Eh, y acá, bueno, truquitos. Mira, Fester Quest. Eh, tenemos que empezar. No, está tan boludo! Apenas encontrés el primer soldado verde, eliminalo y no sigas adelante. Quédate en el mismo lugar enfrentando a todos los nuevos soldados que aparezcan. Cada 100 que eliminás ganas una vida. Podés repetir el truco hasta que ganes 13 vidas. Uf, pero te quemaste una tarde entera haciendo eso. Claro, nosotros lo teníamos con un truco que te hacía invencible. Así que. como que mucho no nos, no nos, no nos nada. interesaría eso. Acá tenemos el top 10. A ver en Nintendo cómo estaba. El Simpson 1 el más votado. Le ganaba al Mario 3. A Mal Battle Togue. Ninja 2, Adventure Island, la Sirenita. El Adventure Island re, re arriba, bro. Un clásico, ¿no? La Sirenita, Doble Dragon 2. La Sirenita está, es un es gran juego, bro. Batman 1, Togan 2 y Castlevania 3. La Sirenita es como el Top... Como el, el and Mac. Es más fácil. Por eso mismo. <ríe> Master System tenía Rambo 3, Golden Axe, Paperboy, Gauntlet, Doble Dragon 2, GP Mónaco, Impossible Mission, Grand Prix, pac manía e Indiana Jones. En PC, mirá. Tetris 1, Blackout, Doble Dragon 2, Arcanoid, Arcanoid. Indiana Jones 3. ¿Cuál es el 3? El de la Atlántida, no. Nunca supe en qué parte se ubica vaya. Dragon Lair, Prince of Persia, Prehistoric. Gran juego. Historia, sí. Indianapolis 500 y Test Drive 3. Y bueno, los juegos acá estaban eh, sorteando, por ejemplo: Ninja 1, 1942, Road Fighter, Golf, Tennis, Macros, Rey Choto, los primeros cartuchos. Wrecking Crew, Super Mario Bros., Sky Kid, Final Mission. Acá empezaban los piolas. Predator, Adventure Island 2, <risa> Simpson 1, Los Picapiedras, <risa> Juju Legend, World Cup Soccer, no sé. Bugs Bunny, atacos de Killer Tomato. siempre te daban uno de los tomates asesinos. High Speed, Super Off Road. Eh, muy buenos algunos cartuchos de los que te. de los que te regalaban. Te podías ganar un Master System 2 también. Claro, ¿cómo no te ibas a enganchar con la revista? Vale, serás un niño. Mirá acá, uno de los juegos. Más extraños de la historia, boludo, me no parece. Mirá, acá, acá es una muy buena, te explica de qué se trata el juego. Y dice: Todo es una trampa del asqueroso Montgomery Burns, jefe de Homer Simpson en la usina nuclear. Burns truchó el resultado del concurso. <risa> Como que viene hablando récord de él y de repente <risa> te tira esa. Truchó el resultado del concurso para hacer que los Simpsons viajaran y tal vez no volvieran más. Y bueno, estrategia de todo el juego, boludo. Te explica cada uno de los minijuegos, cómo ganarlo, los enemigos. Te muestra una foto de, del nivel así, como toda editada, que están buenísimas. Sí, eso es espectacular. mira esto, ¿ves? Te muestra todo lo que tenés que hacer, boludo. Si vos vas jugando el juego con esto al lado, yo creo que lo ganás. Habría que ponerlo en prueba. Porque yo nunca gané este juego. Sí, qué bien. Otro, el famoso Center de Turbo Game. Con esas ilustraciones tan peculiares de los juegos. Si quieren ver a fondo estos dibujitos, miren el video anterior. Y mira esto yo creo que hicieron bien Presentación Tortugas Ninja 3 Le dedican alto informe, boludo Y fueron la tapa, eh, fueron la tapa Y con y, razón porque es un juegazo me y parece. es el número 2 tienen que, tienen que tirar buen material porque te tienen que enganchar sí, Y mira acá te, te, te muestra a todas las tortugas Y ahí me causó gracia que te dicen Leonardo eh, Le dice Leo A Rafael no, a Rafael le dice Rafael Pero a Miguel Ángelo A Miguel Ángel, yo le digo Miguel Ángel Lo quieren abrir en vez de ponerle Mike Le ponen Mitch Y decían, es, es Michel Ángelo Sí, pero le ponen Mitch Como el famosísimo y queridísimo Mitch El rey de la noche gay, boludo Mal. Y bueno, un informe también Con estrategia Acá tenemos el El Center for Labs Mirá, VidoRazer pagó la... La página del medio, boludo. No, Videorazer no. Es el, el sponsor... Sí, Bit. Pero fíjate que luego que se lo dedicó a este modelo. Necesitaban venderlo a toda costa, boludo. Eh, y acá, bueno, también las estrategias de los demás enemigos. Es un informe muy completo. Pero, te lo cortan acá y en, lo siguen en el número que viene. Sabes que no me acuerdo si en el número pasado vimos las Tortugas Ninja 3? Eh, sí, acá, sí. bueno, pasamos al, al segmento de Game Boy... Donde te muestran Tortugas Ninja 2, Star Trek, Príncipe sí. de Persia, y truquitos Para la casa de Octubre Rojo, Metroid 2 y Mega Man no, 2 no, mira. Acá están del Mercs es eh, acá, es la, acá está la sección de la, de la Mega Drive, arranca Que le dedica una página a cada juego, está bueno eso eh, Están solo el Merx y te tiran algunos, algunos tips Y acá, un juego que yo quiero mucho, Caco, porque lo juego, lo juego con mis amigos eh, el California Games Este food bag es increíble Boludo el, el jueguito ese, es re divertido ¿Qué este dato? Prueba de colores, para que el cielo de California No parezca nublado Juegos de verano trae una pantalla de colores no, ¿prueba Una prueba de colores, bien. buenísimo Después le voy a poner la prueba entonces Mystical Fighter No lo jugué nunca pero parece que está buenísimo Boludo yo creo que esta revista, a medida que la vayamos viendo, me va a llevar a, a probar juegos nuevos, <risa> boludo. Es muy probable. Y una super nota de Volver al Futuro Parte 2, Parte 3. Para también SEGA. Eh, le dedican, le dan bastante importancia, ¿viste? Sí, porque una página es prácticamente la presentación. Es casi una tapa de una revista esto. Sí, sí. Y bueno, también, todo el, el juego... Desglosado por completo Otro centerfold de Master System 2 También queriendo imponer la consola acá en Argentina Lástima que no funcionó, ¿eh? Porque hubiera estado bueno también vivir la Master System Mal Y bueno, acá hay el segmento de Master System Justamente Spider-Man, Alien Storm y Dynamite Duke que El Spider-Man, mirá, es un Spider-Man que A mí, en mi gusto personal, se ve bueno Y sin embargo, a su vez, hay una versión... De Spider-Man de Ness, para Master System. ¿Posta también? Sí, sí, sí. Mira. Una, vamos a decir, corrección de colores. Sí. <risa> el, el, de, el de los seis siniestros. Sí. Mira, no sabía. Sí, sí. Se ve bien este. Se ve espectacular. Es parecido al de... Debe estar medio basado en el de Sega, en el de no, génesis no. Sí, sí. Mira, secreto del Shinobi, la estrategia para el juego. Vos te la sabés de Taquiti, igual de la estrategia, ¿no? No, bueno, nunca tuve Master System. Ah, creo que Master System. Me confundí con Mega Drive. Le eh, dedicaron bastante a este juego. ¿Alguien lo habrá tenido acá en Argentina este juego, no? Y habrá usado esta guía. Lindos avisos, nuevamente. Jugate, viví tu propia aventura. Esta torre de jueguitos retentadora. Con bueno, esos del Fabi a la cabeza. Sí. <ríe> Igual, mira, fíjate, volvé, el detalle... Por ahí te podés dar cuenta, al menos el del de, frente, cuál es. Es un. Bueno, no, flashé, pensé que eran como eran del mismo color, por ahí eran los mismos. Pero viste que todos tienen la misma forma. Sí, sí, esa forma hermosa. Game Gear es la portátil, ¿no? La portátil de SEA. Que yo no entiendo. ¿Es de 8 bits? No? Pero... Es medio como la Master System, me parece. Pero no es de Master System, era como que tenían dos interfaces de 8 bits. Tiene una, sí, tiene una cosa medio así. Eh, no sé. No se me la like había enviar. Pero me la del MAPI. Que es juego básico, ¿no? Como para mostrarlo acá: Kinetic Connection y Sonic. ¿Qué? Ah, Kinetic Connection era ese juego, mirá. ¿Qué lo conoces? No, no, porque en el, en, en el borde de la tapa dice Kinetic Connection. Ah, y te había llamado la atención. Claro. Unos juegos de PC. <coughs> mira, Golden Axe para PC, no sabía que existía. Y uno de unos aviones invisibles. ¿Qué es un avión invisible? Justamente lo que me para estaba preguntando. Entender, Para entender cómo un avión puede pasar desapercibido por el enemigo, es necesario comprender cómo funciona un radar. Este aparato emite ondas que chocan contra el fuselaje del avión y vuelven al punto de partida denunciando la presencia de la aeronave. Pero si el avión tiene un formato más aerodinámico, de modo que las ondas del radar solamente resbalen a lo largo de su cuerpo, esta nave no puede ser de detectada. Este es el concepto básico del avión invisible. Conocido por los alemanes ya desde la Segunda Guerra Mundial. Acá te... Esto es muy loco lo que va a pasar ahora, caco. Acuérdate que nos nombraron a los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. De repente una foto de Hitler, boludo. De la nada. Que es por el juego de Indiana Jones de PC. Pero ¿por qué no es por el Indiana Jones, boludo? Es, este, es increíble. Y se conforman con poner esta esvástica y ya. No, no, sí, que jugar a Hitler. Increíble, un Hitler ahí. Mal. O sea, aparece Hitler en el juego, yo ni siquiera jugué. Y tampoco Y sí, son los. América. O sea, Indiana Jones batalla contra los nazis. Queridos avisos, acá no el RULO 69, llegamos. <ríe> Finalmente. Nuevamente nuestra amiga Nadeshvla. Que, que sí. tiene los mejores precios. Qué lindos colores esta página. Distribuidor el interior. En Córdoba. Tenía las consolas videojuegos. Bitgame 100. Mira, tienen la PC Engine. Super Bitgame, Video Razer, Mega Drive, PC Engine, sí. Game Gear. Accesorios. Simuladores, pistolas, ametralladoras. Joystick profesionales. <risa> y más de 600 títulos <risa> en cartridges. <risa> No tiene sentido esto, boludo Cómo claro. se estaba gestando recién el, el lenguaje del family, ¿no? El right. lenguaje de los videojuegos El rubro 69 más Más 69 de todos Entonces sí, sí avisos hermoso al videoclub Nico ¿Mirá. Sí, sí. El que siempre quería ver a los soft también Sí, boludo, Club Taku que sigue que siempre buscando a Nintendistas Capaz que ibas ahí y no volvías <risa> <ríe> EnanoSoft, Intermod, Todo PC Muy buen nombre Todo PC, boludo Eso como que redefine al, al jugador de PC reortiva, viste lo sí, sí. que se le avisa, boludo, es una lista la... Todo PC Sí, sí, no, me recuerda a cuando yo tenía 12 años se había olvidado el amor por jugar y... Era que compraba un juego todos los días para ganar ya Tomamos su Commodore MSX y ZX en parte de pago Si usted es del interior, envía este cupón encima de usted Hablaban, era a otro público No era para que un nene lea eso No, para nada Este sí en cambio <ríe> En games y cartuchas <ríe> Space Station igual que en USA Alto Palermo La mayor cantidad de juegos y accesorios para Nintendo y Game Boy del país Re para pudientes, boludo Me mal Claro, lo que dice igual que en USA es para Gente de guita, boludo Chicos que tenían Super Nintendo Y acá los precios Mirá lo que están los de Nintendo, boludo Los de Family, 128 pesos en el Mario 3 Calculo que sería NES Sí, Nintendo Claro, compara eso con 35 35 Que salía un cartucho nuevo ¿Salía de eso? O menos a veces No, sí, salía de eso, tenés razón salía eso a veces 20 por pesos ponen que salían Después empezaron a estar un poco más los caros Los super títulos, porque también podías conseguir Por sí. menos incluso Sí, sí, sí. Qué lindo esto. Para cotizaciones a por mayor, atención a videoclubes y revendedores. ¿Sabés lo que es, boludo? Llamar y decirle, loco, dame 30 de estos, 30 de aquello, 30 de aquello, y te compras todos los juegos, boludo. Y te los tiraban por la cabeza, boludo. Terrible. Y así como que no quiere la cosa, se terminó el número 2. Bastante rápido a comparación con el anterior. Sí, y bueno, el siguiente número creo que es el 4 Como les dije, hay números que nos faltan eh, Como ser el preciado número 1 Como ser el preciado número 1 Que en cuanto lo tengamos le vamos a hacer la review, por supuesto eh, Y nuevamente un agradecimiento eterno a Martin Stryker <risa> eh, Por hacernos llegar este número y poder compartir con ustedes otro momento más, ¿no? Viajando en el pasado Porque de eso se trata a la comunidad Aderside Ahora debemos eh, volver al presente no sin antes invitarlos a que cualquier cosita que les haya despertado el recorrido por estas páginas, eh, que lo comenten todo en la caja de comentarios. Si les gustan los videos que estamos haciendo, eh, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas del Action Games, que es la mejor manera de ayudarnos a, a crecer en espectadores. Y síganos en Instagram si quieren ver algunas publicaciones con... Cositas que por ahí no llegan a hacer material para un video. Eso fue todo y espero que les haya gustado.